¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde acá de la parroquia San Camilo, lugar en donde ya en estos momentos se están haciendo todos los preparativos, armando los equipos que son eh, especiales para los juegos mecánicos eh, tradicionales en esta fecha acá para celebrar al Patrono San Cristóbal. Nos encontramos con el licenciado Wilson Pérez, representante de gestión de riesgo acá en el Cantón Quevedo, con quien vamos a conversar de cuáles son las acciones que se están tomando, qué es lo que se está verificando para que todo funcione con normalidad y así evitar accidentes durante el funcionamiento de los juegos. bienvenidos licenciado. Sí, muchas gracias. Nosotros como gestión de riesgo, directamente, la competencia que nos, nos, nos asume es saber que el suelo, el piso, el terreno, esté en óptimas condiciones, no esté en riesgo, para poder asentar los juegos mecánicos o los o este parque que directamente por años, por tradición, se han venido asistir. As ...asentando acá en la parroquia de San Cristóbal... ...en los terrenos del seguro... ...entonces la primera comprobación es el uso del suelo... ...cuestiones del suelo si no está en... ...en, en ocasiones de que pueda ocasionar algún tipo de, de evento negativo... ...vemos de que cumplen las normativas, cumple la, la seguridad... ...como segundo saber de que los que arriendan el espacio... Eh, ...tengan la documentación respectiva... ...en este caso es el contrato de arrendamiento... ...eso va de la mano con lo que son el pago de la patente... Luego ellos tendrían que presentar las documentaciones personales, que en este caso es copia de cédula, de las personas que están dentro del parque. Asimismo, este, el plan de contingencia. El plan de contingencia determina eh, en algunos aspectos, ¿no es verdad? Lo primero que es eh, que cumplan con lo que estipula la, el esquito, eh, la inspección mecánica. Eh, también tiene que tener la, la inspección de, de los bomberos. Y también lo que es este, eh, el respectivo documentación llevado primero a la gestión de riesgo, cuerpo bombero, al, a la intendencia, en este caso con el Ministerio del Interior y con una compañía de seguridad que también tiene que estar dentro de lo que son las normativas. Una vez cumplido esto, eh, puede funcionar. En este caso ellos han solicitado desde hace días atrás eh, que a partir del día 15 de, de julio podríamos, este, tendríamos que funcionar, ojalá que sea posible que hoy día presenten la documentación para que ellos normalmente puedan funcionar el día de mañana, siempre y cuando este, las instituciones competentes le den el aval necesario. Ya una vez cumplido todas las normativas, toda la documentación, el ente rector para dar el funcionamiento es el Ministerio del Interior a través de lo que es la Comisaría de Policía Nacional o el Intendente. Entonces ellos son el ente rector que, que en últimos casos pueden determinar. Eh, ellos han cumplido hasta el momento, estamos ya recogiendo todas la, las normativas, ya están presentando el plan de contingencia, eh, la compañía de seguridad, también nosotros como como COE estamos solicitándole que se arme también un, un comando de incidencia. El comando de incidencia significa de que las instituciones de primera respuesta en conjunto y presentando todas las normativas, estas instituciones puedan venir a hacer base acá en este lugar que realmente es donde se va a acoger a mayor población tal vez de los, de los visitantes por las fiestas de San Camilo entonces, ellos tienen que estar regulando, atendiendo, si que es el caso, algún tipo de evento necesario o, o emergencia que se puedan presentar. Quiero mencionar tal vez al Cuerpo de bombero, a la, a la Cruz Roja, a la gestión de riesgo, a la Policía Nacional. Entonces, todas estas instituciones eh, tenemos que estar aglutinadas, concentradas, para estar el tiempo que sea necesario eh, en, en la fiesta en este, en este parque que tenemos acá de la parroquia de San Cristóbal. Entonces también invitar a la ciudadanía e informarles que acá va a haber un contingente, como dice usted, de seguridad, eh, atentos a cualquier situación, ¿no? Sí, gracias a Dios ya por años nosotros hemos venido asumiendo este tipo de, de reto de compromiso porque es nuestro deber, y eh, con la venia de las autoridades en este caso, que nos compete directamente nuestro señor alcalde, eh, la comisaría de construcción y todos los departamentos que estamos involucrados, estamos pendientes para que todo lo salga a cabalidad sin ningún mayor riesgo, entonces eh, que la comunidad sepa de que nosotros estamos velando por la seguridad exclusivamente de aquello perno que se, se coloca, perno que tenemos, que tenemos que estar nosotros verificando también a pesar que el ente rector en este caso es el ingeniero o la ingeniera mecánica que tiene que estar allá acá en este caso y con la documentación que ellos tienen que Darnos a nosotros y decir que todo está en normalidad. Entonces, todos estamos funcionando e inclusive eh, la empresa eléctrica tiene que hacer lo suyo, los bomberos tienen que hacer lo suyo y todas las instituciones que estamos implícitas en aquello. Okay. Es decir, que ya para el 15 estaría todo listo, si es que los permisos ya son sacados de forma correspondiente. Sí, esperamos de que en el transcurso del día, y ellos, ellos tienen permiso del 15 de de julio hasta el 7 de agosto en un horario de 12 a ver 14 horas hasta las 24 horas. Okay, gracias, allí la versión del licenciado Wilson Pérez de gestión de riesgo, vamos a conversar también ...con eh, uno de los funcionarios de la comisaría también. ¿Me ayuda con su nombre, amigo? Jason Villavicencio, buenas tardes. Ok, ¿cómo está? Cuéntenos un poco acerca de los permisos que ustedes han otorgado... ...a cuántas eh, personas de las que vienen acá, comerciantes o propietarios de los juegos mecánicos. Eh, ¿Cómo están? Eh, por el momento eh, están haciendo los trámites las personas, ustedes saben que este tipo de festividades acogen una cantidad significativa de comercio informal. ¿sí? Ajá, la presencia ajá. de la comisaría es para normal y regular el uso de, de estos terrenos y de sus alrededores para que pueda realizarse de, de manera ordenada. Eh, se estima que puedan otorgarse eh, aproximadamente 500 puestos eh, para que puedan desarrollar la actividad comercial en orden. Muchas gracias por la información. Esa es la información, amigos, que tenemos desde acá de los Juegos Mecánicos en la parroquia San Camilo, donde ustedes pueden apreciar ya los ciudadanos que vienen a realizar sus labores, están en estos momentos ultimando detalles, haciendo... Eh lo que es también parte ¿no? de, de los arreglos correspondientes para mejorar la imagen de los juegos mecánicos. Aproximadamente unos 500 comerciantes, incluidos lo, los propietarios de los juegos mecánicos, serían los que se lleguen a apostar en este lugar de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la comisaría. Este es un sitio o una explanada eh, bastante grande, tiene algunos lugares de salida, como mencionaba eh, el licenciado Wilson Pérez, de gestión de riesgo, muy seguro para, para poder afrontar ¿no? cualquier incidente. Tiene varias rutas de escape eh, que podría ser útil al momento de que se registre alguna actividad inusual. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá de la parroquia San Camilo, el lugar donde ya se preparan los juegos mecánicos para lo que son las fiestas, eh, patronales de San Cristóbal, que es lo que se va a celebrar entre el 2 y el 4 de agosto. Sin embargo, los juegos mecánicos empezarán su funcionamiento del 15 de julio hasta el 7 de agosto. Gracias a todos los que permanecieron conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también compartir la información que tenemos en www.aldia.com.s.